Dice, Castillo nos va a prohibir las monas chinas. Y recuerdo, hice un top medio flojo de música para fiestas. Otaku, saluda a Geyser, saludos de Puente Piedra. Diario de Yupiter. Bueno, Otaku, Otaku de Puente Piedra. Otaku de Puente Piedra, gracias. Espero de que su lugar, yo sé que ustedes viven en, para la gente que no sabe, Puente Piedra de Perú es el lugar más lujoso, adinerado y bonito que existe en este país. Mejor que Machu Picchu, inclusive. Puente Piedra es casi igual y mejor que Machu Picchu es muy adinerado parece yo creo que a la larga Puente Piedra se va a querer como que se va cómo se dice cuando otro país se va a querer volver otro país se va a volver el país de Puente Piedra